Hola, ¿qué tal mi gente? En el día de hoy nosotros vamos a ver un video de cómo yo puedo eliminar un canal de YouTube. Bien, nadie quiere eliminar nada, pero a veces tenemos ideas que quizás nos dieron resultado y queremos simplemente eliminar ese canal. Simplemente le vamos a dar aquí donde dice iniciar sesión. Nos vamos a YouTube primero, ¿verdad? Iniciar sesión. Y vamos a seleccionar el correo del canal que hemos creado. Vamos a poner la contraseña. Ok, si ustedes se fijan, aquí yo tengo el canal que ha sido creado, ya estoy logueado, le voy a dar un clic aquí y le voy a dar a mi canal, le voy a dar a personalizar el canal, le voy a dar aquí a la rueda dentada de y luego le voy a dar a configuración avanzada y le doy hacia abajo y viene donde dice eliminar canal, le voy a dar a eliminar. Y me pide que ponga nuevamente la contraseña de ese canal, de ese mismo correo. Dice aquí, ocultar o eliminar tu canal de YouTube. Estás a punto de ocultar o eliminar tu contenido de YouTube de Alberto Jermosen. Elige una de estas opciones. Quiero ocultar mi canal o quiero eliminar permanentemente. Yo quiero borrarlo para siempre porque esto fue un video de prueba para que ustedes aprendan. ¿Los elementos siguientes se eliminarán de forma permanente? Si sí, le damos que sí. Los comentarios, la respuesta, todo eso se va a eliminar. Bien, una vez usted elimine un canal de YouTube ya no puede ser recuperado. Así que tienen que estar seguros al momento de eliminar un canal. Eliminar mi contenido. Le doy de nuevamente a eliminar. Y me va a enviar una confirmación a ese correo. Yo tengo que escribir el correo. Alberto Germosen, eliminar mi contenido. Y ahora dice, se está eliminando el, mi contenido, va a durar de 5 a 10 minutos y luego ya el canal va a ser eliminado completamente. Bien, así simple y sencillo. Eh, no olviden suscribirse, señores, darle a me gusta y seguiremos subiendo más videos.